Ya, buen día, bueno, estamos con la primera reina del día. ¿Qué día estamos hoy? Porque después dicen que los vídeos son viejos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día hoy 5, eh, cinco. jueves 5, cinco. Cinco. bien, estamos con Carlos, con Dani allá. Ahora en cualquier momento, el piquito. Vamos. Espectacular.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 Escualo Oficial Vamos a mostrarle eh, algo que se usa mucho ahora en verano, que son los gaseos Mira, Por un lado el gaseo autoarmable de caño Es muy fácil de armar, entre dos personas lo tiran hacia los costados Yo les voy a mostrar básicamente cómo es la estructura La extienden hacia los costados y el, el gaseo va ir expandiéndose Le ponen la lona encima y ya le va a quedar armado Lo bueno de esto es que es eh, eh, eh, fácil armado Son estructuras livianas eh, y vienen en un bolso de transporte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 la cual plegada mide un metro veinte es de tres metros de largo pueden tirar plomos hasta de 250 gramos rebatible Ves, a ver, hacemos así, tac, se baja portarril de grafito con acero inoxidable yo le doy como para que tenga, a ver si se rompe y no sé. precio de esta caña doce mil pesos y otra joya que tenemos es un reel Michel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 No, una chancha, no. Una, chancha. No. una chancha, Dani, disculpa, una chancha, miren qué, miren qué carpa, ahí está, toma, amigo. Nah, no, mirá lo que es esto, No se puede creer. Bueno, seguimos acá. No la podemos traer. Fíjense el río cómo está. Mágico hoy, eh. A ver, acá abajo. Está acá abajo. No quiere, no quiere, no quiere saber nada. ¿eh? Ahí está, ahí está otra boca acá ahí viene Está impresionante Listo. bueno dijimos lo que era otra carpita ahora la vamos a levantar venga Oh. Vamos a corriendo Dale no, Mostrala, boludo No, es que no, quiere. no mira, quiere Mirá, ve la luz y se mete abajo Es buena esa, ¿eh? Pero, Ey. Lindo, ¿Será no? como la del Dani del otro día? ¿Te acordás, que ¿Te acordás que pensamos que era una carpa? Dale, dale. ¡Opa! ¿Y Fabi? ¡Vinta para mí? Poguita, vamos, todavía. ¡Vinta Vamos, opa, linda boga, linda boga. Vamos, Dani, con nuestra boga. Uh, tiene pinta de coso, me parece. otra más ahora de poco En breve seguimos filmando, porque no la podemos.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 la caña es la Tech Fugitive de grafito en cuatro tramos tiene una excelente, una excelente distancia de palanca además de pasajeros totalmente reforzados igual que la puntera totalmente reforzada es extra heavy 10-30 libras eh, soporta hasta eh, plomos de hasta 180 gramos acompañado de un Real Tech Maverick del modelo 7000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 Los grandes matungos de la salada grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas.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 al 1551-2113 o 1552-7757. 15 de enero del 2023, decimocuarta edición del concurso de pesca a la carpa de mayor peso en Tapalque. Con 2.560.000 pesos en premios. Inscripción, 8.000 pesos. Más información al teléfono 22 81 57 54 16 en Facebook Club de Pesca Tapalque.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 como pesca Mijael. Los el tata la